Bueno chicos, voy a hablar de un tema que ya me tienen cansado haciéndome esa misma pregunta y es sobre qué pasó con el clan Real g 4 Life. Como ustedes pueden ver, esta es mi cuenta de Free Fire y no tengo clan eh, Al parecer ninguna de esa gente me querían ahí porque yo soy puro creador de contenido Al Mr. Steven sacarme del clan, eh, ellos agarraron esa excusa como para no volverme a dejar entrar pero a mí en verdad eso no me importa porque en verdad ahí los que sabían jugar nada más se sacaban uno o dos. Y después todo esto era un tro de manga, porque cuando echábamos PvP pss, ni un brillo. Pero bueno chicos, eh, no importa, no vamos a entrar a ningún clan ya y nada.